Antiguamente nos decían sí eh, que estás estudiando, por ejemplo, intrume, eh, instrumentista, instrumentista y tenías que aclarar, no, instrumentador, quirúrgico. Los instrumentistas son los que tocan <ríe> los, los instrumentos. Entonces como que repetía siempre lo mismo. Yo me formé en Buenos Aires y tuve la suerte de tener un padre anestesista, ISTA, que trabajaba junto con el instrumentista. Y eso era una marca muy fuerte, porque cuando se decía ISTA, eran técnicos. Y al ser técnicos, no estaban incorporados al equipo quirúrgico. Todo eso me marcó mucho y yo dije, ¿qué se puede hacer a futuro? Y fue esa situación que cuando llegué acá y empezó a crearse la carrera de instrumentación quirúrgica, yo dije, no me la puedo perder, porque siempre pensé en que esto se podía revertir. Soy de la promoción eh, 1998 y siempre es como que llegar a la coordinación estaba muy lejos. Antiguamente la coordinación era, eh, estaba organizada por médicos, cirujanos y después fueron eh, instrumentadores quirúrgicos y eh, juntos siempre acompañados con, el, con, el, con algún cirujano eh, en la carrera pero a, actualmente está a cargo de instrumentadores quirúrgicos Es verdad que todos aquellos maestros que tuvimos en su primera instancia vamos, nos van quedando muy, muy pocos este, dentro de, de, de, de la carrera porque casi todos se están jubilando, ¿no? Eh, entonces, eh, ese va ese reconocimiento para aquellos que nos formaron, más que nada para nuestros alumnos que siguen apostando a, a poder comprender que no, no fuimos pasapinzas como nos llamaron en un momento y que en realidad eh, nosotros somos los responsables y los que formamos ese equipo quirúrgico en el cual hoy sí nos sentimos reconocidos. Y en el presente esta carrera está trabajando intensamente eh, junto con muchas otras carreras de todo el país porque somos pioneros, como bien dijo el doctor Sañudo, en tener licenciatura de instrumentación como carrera de grado a nivel de una universidad nacional pública. Y en ese sentido nos ha permitido crecer muchísimo. Fuimos viendo que eh, como instrumentadores necesitábamos seguir eh, actualizándonos, eh, perfeccionándonos, eh, seguir estudiando esta, esto de que mucho se habla y lo han repetido ya varias veces, eh, la educación continua. ¿no? Y bueno, a raíz de esto, eh, fuimos elaborando esta licenciatura a distancia que la verdad que se venía eh, hablando con compañeros cuando nosotros comenzamos la, la licenciatura presencial, que fue un logro inmenso, bien como contaba Liz, eh, Elizabeth, llegar a probar hubo muchas piedras en el camino, mucha gente que decía que no era necesario. Eh, bueno, hoy la verdad que esa, esa opinión ha dado vuelta en, en, nuestra, en nuestra comunidad porque la verdad que hoy se dice qué bueno que los instrumentadores hayan podido lograr, eh, perfeccionarse y, y seguir estudiando. El futuro tiene que ver con la formación continua, el futuro tiene que ver con la especialización, el futuro tiene que ver con la, la utilización de las nuevas tecnologías para la práctica profesional y para la enseñanza. Creemos que esta carrera no tiene un techo, esto se trabaja en equipo y la medicina avanza eh, y somos una carrera de salud incorporada dentro de lo que es toda la medicina, eh, así que trabajamos en conjunto y bueno, y, y cada vez avanza, avanza, es continuo. Esta carrera que arrancó en el 88 y que a hoy, a 30 años, este, nos ha permitido tener egresados de todo el país con ver los insertos en diferentes disciplinas que acompañan las cirugías y que no solamente se encuentren trabajando dentro de quirófanos, sino que también puedan trabajar en el área de la docencia de las instituciones o puedan estar haciendo investigaciones científicas junto con los equipos de salud de distintos eh, hospitales públicos y privados, eh, creo que nos ha dado este, la satisfacción o el reconocimiento que necesitábamos como universidad. Antes despedíamos a nuestros graduados y hoy les decimos ustedes han completado un escalón muy importante que es el escalón del el título de grado, pero ahora queda la formación continua. No se alejen de las universidades, no se alejen de las facultades porque el conocimiento está acá, el conocimiento serio, el conocimiento calificado, están en las universidades, sobre todo nosotros defendemos las universidades públicas y en este sentido nosotros nos comprometemos no solamente con la formación de grados, sino con la formación de posgrado y formación continua. Así que no solamente vamos por muchos años más de festejo, sino por mucho más desarrollo desde lo que esta carrera puede brindarle al equipo de salud, que es mucho. 30 años no es nada, pero es mucho. Cuando nos pusimos las camisetas, que creo que fue cuando ingresamos a la tecnicatura a estudiar instrumentación quirúrgica, eh, la verdad que vimos en la carrera que habíamos elegido que tenía un potencial muy grande. Se ha hecho muchísimos esfuerzos para que esta carrera pudiera crecer, ¿no? El futuro tiene que ver con la formación continua. El futuro tiene que ver con la especialización. De nosotros, docentes ya medios viejitos. Eh, con el pizarrón, la tiza vieja, dibujando no cierto, el corazón en el pizarrón para ver, hoy hay imágenes 3D, hoy se utiliza, ¿no cierto? Bueno, en este caso de la licenciatura, el campo virtual donde todo eh, eh, es totalmente distinto a la enseñanza. Entonces, también ha sido un desafío para nosotros en ese sentido. Siempre el instrumentador siempre tiene que estar estudiando y capacitándose continuamente. Es un orgullo de ser el docente más viejo de esta carrera y que les agradezco a todos los que estamos trabajando en esto, de que me den la oportunidad y que todavía a mi edad me sostengan.